mm <laughs> Nos llaman millennials, nacidos entre los 80 y los 90, y formamos parte de la generación más preparada y premiada de la historia. Pues la idea de la webserie surgió del, del inconformismo. La verdad es que hay un montón de artículos en internet, un montón de opiniones sobre lo que es y lo que no es la generación Millennial, entonces pues a partir de ahí surgió la idea de grabar una webserie en la que, por qué no, desmitificáramos o confirmáramos todas esas cosas que se dicen sobre nuestra generación. Los principales retos por los que atravesamos a la hora de rodar Millennials fueron básicamente logísticos. Al ser una webserie en formato documental, por decirlo así, fueron básicamente coordinar fechas, qué días podía quién, cuándo rodábamos, disponibilidad de localizaciones... Y fue un rodaje, la verdad, bastante guerrilla. Nos llaman millennials. Se dice mucho de nuestra generación. ¿Y por qué no conocer lo que realmente hay detrás? El tiempo que ha tardado en desarrollarse millennials antes de llegar a, a internet, a publicarse los episodios, no ha sido mucho. Básicamente, como nos hemos centrado en una planificación por episodio, a lo mejor entre que planeábamos de qué iba el episodio, escribíamos el guión y lo grabábamos, pues pasaban apenas una semana, y a la semana siguiente ya estaba en internet porque lo montábamos al momento. Aunque lo que os vaya a enseñar sea mi viaje, esto no solo va a ser mi historia. Sí, sí. En mi opinión no creo que haya una fórmula secreta para determinar el éxito de una web serie. Yo creo que al final si eres fiel a ti mismo estás contando una historia que tú, por ejemplo, verías o que elegirías ver en, en internet. A mí personalmente me dijeron tú puedes estudiar lo que quieras y puedes llegar a ser lo que quieres en la vida y no es exactamente así. No queremos pasar por la vida sin hacer nada, ¿eh? yeah. es decir, yo por lo menos no, no quiero. Pero es que ya no, no, no quiero era. morirme pensando que no he intentado mejorar las cosas, yeah. que fueran como fueran, por muy bien que estuviera el día de entrada. A nivel personal, la webserie me ha aportado muchísimo porque me ha servido como vía de, de, de escape para poder soltar y decir todo lo que pienso sobre estas cosas que se dicen de la generación millennial. La verdad es que Hitchbook es una plataforma genial que sirve para dar visibilidad a proyectos que a lo mejor. Tú por tu cuenta sin prestar mucha atención a la distribución no conseguirías esa visibilidad. Entonces creo que una plataforma sí que se preocupa tanto por el producto que, que quiere ofrecer contenido y que lo hace de una manera tan, tan buena, la verdad, pues yo creo que es una pasada que haya, que haya plataformas así que puedan dar esta visibilidad. Entonces es genial. Quiero que me acompañéis en el viaje para sacar adelante As de Corazones. Quiero que se empiece a rodar y que me sigáis en el proceso pero además voy a seguir e intentar aprender de esos milenios que me rodean. Quiero conocer sus historias y quizá sacar algo en claro que me ayude en mi aventura.